no se va no se va no se va La sofí no se va hey guys hey guys vlog hey, eh, 329 es lunes 30 de julio cómo pasa el tiempo hermano hoy un poco apurado porque tengo que ir a la casa porque van a venir los técnicos de TR a poner internet había estado sin internet oh cuidado los chiquillos llevamos 5 años viendo el Kleine Entonces eventualmente termináis conociendo a la gente Pero antes de eso me vine para acá porque vienen los técnicos a dar unos tecillos con la caro. ¿Cierto caro? vamos a tomar Sí. no hay No, no pierdas la esperanza, voy a encontrar un t por ahí Ya estoy con cable y internet Esta casa está al 100% Pero es día lunes, el ROT me está esperando en el Kleine y después en una metamos. Me oh, y yeah. eso. Hoy día hoy día es un día especial con Kleine y nosotros. Les contaré. Sofía de manera. Soy venir un poco oh. Ah, Hola Sofi, ¿cómo estás? ahí? Nostálgica. Sí, ¿Cuántos años vivía ahí atrás? Un año nueve. ¿Un año nueve? No, nosotros llevamos cinco años. Pero nos damos tu mano. Nosotros te, te queremos dar un, un regalito. Para que nos recuerdes Porque la Sofi se va, se va del trainer. Nos deja. Nos deja solos y abandonados. Hola, alto Sofi. Que la fuerza te acompañe. ¡Hola! mucho éxito! ¡Mucho éxito! Sofi. ponerse a su vez? ¿Y que? viene que? ¿Cómo que? ya? Esto pasa solamente en casa, en nuestra casa, en nuestra casa, en nuestra casa solamente pasa en nuestra calle. No, y es bueno, pero a mí esas cosas me dan un poco huevo, Bueno, ahora sí, una chorobiana. ¡Listo, vamos! ¡Oh, qué rico! Uno lleva tantos años yendo al mismo lugar que ha visto pasar tanta gente. Que no se pone feliz que le vaya bien o no? Po. Adiós Sofi Que la fuerza, la fuerza te acompaña, acompañe. <risas> Martes 31. Hoy día seguiré la, la fecha antes. Así es el final de Sofi en el Kleine. Tiene nuevas oportunidades, por lo cual obviamente las va a ir a buscar y hacerlas posibles. Estoy muy contento porque ya tengo un internet estable. Son las 9 de la mañana. Han llegado algunas preguntas para el pago, así que vamos a responderlas ahora. Barry Valdés pregunta, ¿Ámbar o IPA? Por ahí leí que la IPA era como el chai latte para los hombres. Comentarios súper machistas o lo demás. Pero sí, me gusta más la ámbar. Mm, no le veo la gracia a la IPA. ValuVD pregunta, ¿por qué tan flaco Sauce? Mmm... Mm. No sé, la verdad, siempre un tiempo que pesaba 100 kilos, una no me veía muy bien, no me veía saludable, me veía más viejo de lo que era. Y en realidad tengo un problema en la espalda que se agrava cada vez que mi abdomen se expande. He tratado de cuidar el peso desde ese momento, me gusta sentirme liviano. Max a través de Instagram me pregunta, ¿por qué tengo un espejo en mi computador? De puro sapo nomás, porque así veo qué está pasando a mis espaldas. En realidad, a... M me pregunta, ¿cómo afrontar un fin de siglo? O sea, relación de pega, etcétera. ¿Qué es lo primero? Hago. Bueno, un fin de ciclo, si es pega, es mucho más fácil. Hay que entender que es, en realidad, la mayoría de las veces no se trata de uno. Es algo que te defina. Las veces que me han despedido de pegas o he terminado de nueva pega, lo que más me duele es cortar esa rutina y esa cotidianidad, o la palabra difícil, la cotidianidad de la gente. El capital humano, la buena onda, es, eso es lo que más duele. Básicamente hay que aprender a... Vivir con ellos. La relación es más, dif más diferente porque si se trata de uno, si se trata de la otra persona. Yo soy del tipo de personas que prefiere saber la verdad por muy dolorosa que sea. Una vez teniendo esa certidumbre uno puede abordarla. Buscarle sentido si es que lo quiere. Simplemente patearlo para después Majo les pregunta Sabes que tienes que cerrar una etapa y no puedes Pero ya estás harto ¿Por dónde empiezas? ¿Nace solamente o hay una idea, plan a seguir? En How I Met Your Mother Hay un capítulo donde hablan de esto de ¿Cómo terminar? Están buscando la mejor forma de hacerlo, pero Marshall da su opinión al respecto y es que nunca hay un buen momento y nunca hay una buena forma. Si no estás seguro, no, no hacer nada ante la duda, abstente. Pero si estás harto, eh, tienes que hacerlo responsable para ti, porque lo responsable para ti también va a ser lo responsable para la otra persona. Todos tenemos la aversión a sufrir, pero llega un momento que es inevitable y hay que hacerse responsable. Y como hemos hablado en este vlog, no somos tan frágiles como parecemos. O creemos ser. Eso es con las preguntas de hoy, muy buenas, muchas gracias. De vuelta a ti, el sauce del pasado. Bueno, que estuvieran buenas preguntas. No, en realidad no lo no sé, porque esa parte la grabé después. Pero cállense. Ah, son las seis y media de la tarde y aún hay luz, lo cual indica que ya estamos de vuelta adiós. Bueno, así son los términos, pues la Sofía se va del Kleine en la pega perdimos grandes personas del equipo, que de estar en la célula y el tema de la Sofía es como buscar nuevas expectativas, nuevas, no sé pues, es abrirse paso, ¿cachai? en cambio desde acá fue, puta una decisión de gente que está muy lejana al día a día, entonces da lata igual, da mucha, mucha lata, que perder a gente tan buena por decisiones súper políticas y que no tienen que ver con nada más que números pero bueno quedarle para adelante ahora. desearle lo mejor nomás a los chiquillos la cosa es así igual que después que empiezan pucha se desarrollan y a la larga terminan relaciones de amigos, familiares, laborales, las amorosas. A la larga, pucha, como decía Steve Jobs en el discurso de, de Stanford, uno como que todo tiene sentido mirando hacia atrás. O sea, tú en el en, en the hit of the moment no hay a cachar que en verdad la cuestión es bueno lo que está pasando los términos a veces son, duelen mucho, es como el desapego es, duele caleta es solamente con la perspectiva que da la distancia de decir ¿sabéis qué? eso que pasó que en ese momento me dolió caleta fue súper bueno un poco te da dando indicios que de repente bueno y en las cosas que, que hemos hablado así como hay ciertas cosas que se sienten bien y no necesariamente por eso son buenas. Es un puto cliché, pero es cliché por una razón. Hay que darle el tiempo al tiempo. Hay que dar espacio a crecer. Y a veces, eh, puta, cosas buenas vienen de una separación dolorosa. Lo que siento que es peor es eh, no saber decirle adiós a las cosas buenas. Eh, da espacio a más poseidades. El problema es que lo que ya pasó ya es cierto, entonces por eso nos aferramos a ello. Y en verdad las posibilidades son tan extensas que... Uh, eso da sustito. Mayo fue un mes sumamente difícil, por lo cual fue fácil decirle adiós. Junio es como que... Uff, Ah, pero Julio Julio ha sido un mes con altos y bajos Pero los altos Han sido pero muy Muy buenos Adiós Julio Que la fuerza te acompañe Tengo alta expectativa, Agosto. Tengo alta expectativa. Este fue el 329. Ah, y además quiero contarles que... Uh, les cuento ahora o después. No, igual vamos bien. Sí, igual estamos súper bien. Estamos oh, perfectos. <risa> ya salió hasta ahora. Ah, ya. Yeah. Como todos los días. Como todos los días un poquito más <laughs>